Hola a todos Bienvenidos a Analizando Players 2 Hoy estamos analizando a De IQ. Actualmente está jugando en, en Master Piquelo no estoy del todo seguro Creo que fue Challenger Casi 700 LP de la AS Juega todas las líneas, juega todo Es muy bueno el pibe Actualmente está jugando mid Midlane Va a estar jugando contra un Kane No mentira, está jugando contra, esto lo odio Está jugando contra un Azir Va a hacer un análisis un poco más general no va a ser tan dedicado al macro pero tampoco al micro él es muy bueno por lo cual vamos a ver buenas habilidades y además de challenger por lo cual sabe de, sobre waves los tres en él los debería ganar porque él tiene electrocutar mientras que Azir tiene conqueror no mucho que hacer, va a la wave, va a ver si puede pokear un poco bajo torre mientras que Azir tiene que farmear, aprovecha eso, Él tiene que gastar sus básicos los básicos no siempre se analiza esto pero los básicos tienen CD que es el tiempo entre básico y básico Ese tiempo IQ está aprovechando para pokear o tratar de tradearle a nuestro enemigo sin que pueda haber una respuesta porque no sabe dónde puede estar el jungla Es pedo quedarse por acá mirando cómo la así farmea bajo torre Básico de la mid lane a farmear un poco Está pingueando acá porque sabe que el... que el Ken empezó abajo porque lo vio No puede hacer mucho ahora, así lo está pokeando un poquito Así, perdió el canon a ver si Lissandra se lo lleva, Lissandra se lo lleva Sabemos que Kane está acá por, lo que, por el cal de, de que Kane estaba acá antes Así que está pasando para arriba Acá estamos en un problema y es que Entonces esto va a ser un problema Lisanda tiene, oh, que pulear la Wavy... Holdear, holdear la wey para que se frisee. Esa es una de las opciones. La cual, a mi parecer, es la peor. Porque va a perder mucha vida y no va a poder. Después, pushearla. Pushearla lo más rápido posible para que la pierda la mayor cantidad de minions. Vamos a ver qué es lo que decide hacer. parece que al final no van a pelear al final no van a pelear acá el, el crab, pensé que lo iban a pelear, por eso estaba diciendo lo del el push y todo eso, pero bueno, ahora como Kane no hizo esto, vamos a intuir que Kane va a estar acá abajo sería que así tiene la prio porque tiene la prioridad de rotación acá lo podemos ver como el trundle está siendo cogido por un Kane y nadie va a poder hacer nada está haciendo el de igual manera Va a perder minions, pero lo va a tratar igual. Bueno, no, va a ir al final, así que no va a perder más nada. Pero he perdió... Nada, ningún minion perdió. Uno como muchísimo. Talo de vida, Lisandra. Si no tiene TP. Así que... En cualquier momento puede morirse Lisandra. Porque tiene ignite y está muy, muy low. Y el asil le saca nivel. Esto es un problema, porque puede ser un dive ahora a la migraine. Ok. Flash para afuera. Podría irse para atrás, baquear y tepearse Pero era un buen recall para los ir. también No había mucho que hacer Era simplemente quedarse un poco más atrás, a mi parecer Lo bueno es que tiene TP, por lo cual no va a perder tanto Ahí se está tepeando, ahí se tepeo Me vas a hacer hablar chino durante un... Waxxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinxinx <risa> Ok, lo que acabo de decir es puse a la wave rápido porque no está la Seed Entonces después puede irse a la botlane Porque tiene periodo de rotación porque no está la Zir, justamente Está rotando, él está mirando acá No está mirándose a sí mismo, no está haciendo esto No está jugando así Está jugando así, viendo a ver qué va a pasar en la botlane Hola Juli, saluden para YouTube que esto está siendo grabado Acá está viendo que la wave Como vimos en el video de Fer en Analizando Players 1 Que está en la descripción Van a ver La wave se va a pushear Hacia de vuelta Hacia, hacia la torre enemiga Por lo cual No va a poder Hacer un buen PvP Así que no está, está mirando a ver ¿Dónde está el Kane. Bueno, me parece un problemita Van a de Porque está el tren de la abajo Así que pinguean del dive La otra inaleada Tiene que pushear la wave rápido Ahora Está tratando de pushear Pero no va a llegar La zona no va a quedar. Ok Ok, esto es bueno Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ojo le salió bien Quiere baitear a ver si el trande se mete Y se muere por la pasiva de Lisandra. Mirá vos, qué lindo Vamos a volver a ver eso Van a que Se Cese al Kog'Maw Deja que el trande el tanquee eh, Y no hay mucho que decir Básico Q, básico, mata a la zona Y ahora está haciendo tiempo Al Kog'Maw para que se quede cerca de la pasiva Y se murió y ahora va a tratar de vaquear sin que lo mate la pasiva de Kogma, bien no se murió, así que va a tranquilo. ¿Qué le está pasando? A la pasiva. Ah, ahí está. Ah, tiene la pasiva de Lisandra, claro, qué pelotudo. ¿Por qué no se va a mí directamente cuando estaba acá? Caminando así. Porque está muy low de vida. Estamos en level de desventaja. Eso es un problemita. El decir sabiendo que iban a. iba a querer ganquear el trundle. Se va para atrás. Ya la wave. Y ahora está el Rakan acá, así que no sé muy bien qué es lo que van a querer hacer. Van a querer rotar los dos a la botlane. Hmm, va a ser sorprendente Yo hubiera pujado una wave más, por ejemplo No, claro Acá está, ¿por qué está rotando ahora? Porque está canon Lo que quiere decir de que hasta que la wave La pujé así, la... que esto es algo Hasta que la wave sea pujada por así Que va a tardar, porque es una canon wave Lo cual le da más tiempo de rotación O sea, la wave va a ser tanqueada por el canon Acá tiene flash Así que puede hacer flash W ¡Ojo! ¡No! Ese salto por la pared ¿Se va a Amigo, ese salto, boludo What the fuck? ¿Cómo hizo eso? Tira la E por por adentro del muro Y no tiene idea el Kog'Maw No tiene idea de que estaba pasando la E Porque está todo el tiempo dentro del muro Y aparece de la nada le De el electrocutar y se tira el rácar, No, es una locura Y no se murió No se murió la... Literalmente quedó a 20 de vida Me cago en tu madre Me cago en tu tía Me cago en tu hermana Me cago en tu padre Me cago en tu abuela Me cago en tus amigos Me cago en tus ancestros Me cago en tu sangre Me cago en tu casa Me cago en el doctor que te vio a luz Me cago en tu muerte Listo, mataron a la botlane, resetea, vuelve a mid. Y acá está lo que dije antes. Durante todo ese tiempo, la wave va a ser tanqueada por el canon. Por lo cual, Gisandra no va a perder tanto como hubiera perdido si era por una wave normal. QW se frenó la wave, pinguea que no está el mid laner, puede ser que el mid lane baje. Es decir, puede estar bajando. O puede estar subiendo también en realidad, no lo sabemos. Muy probablemente yendo para abajo porque está el dragón. Y los dragones son muy importantes ahora. Fue para abajo por el dragón. Ahí está lo que dije. Y él va a pushear porque sabe que la rotación no va a llegar. Él no sabía si iba a ir para arriba o para abajo. Porque el set está jugando agresivo. La botryon estaba jugando pasiva. Creo. Entonces no sabía, no estaba del todo seguro hacia dónde ir. Así que mejor que arriesgarse. 50-50 wave 50, para arriba. voy para abajo. Se queda en mid. Saca una placa. Y además asegura que la Sir pierde una wave. Y él se va a farmear una wave de más. Y ahora es cuando puede, puede, puede, puede rotar. Va quedando porque va a querer pushar esta wave también. Y después de esta wave va a rotar. Lo bueno es que la Sir murió. Así que quizás puede quedarse a sacar otra placa. Va a quedarse a sacar otra placa. Me parece inteligente. Porque el Trundle se puede solo tirar al, al dragón, me parece. Y a Top no puede rotar. Así que va a quedarse, va a sacar otra placa. Y ahora la Sir va a perder la mitad de la wave más una wave entera. Va a perder una wave y media en total. Perfecto. Está viendo el dive en la botlane. Así que va a querer rotar. Pero ya es muy tarde. Así que vuelvo a línea. ¿Y qué va a hacer ahora? Puniciar a la Sir. ¿Por qué? Porque la Azir... Ah, bueno, van iguales Van casi iguales Sabe que esto se va a pushear, Así que no va a tratar de pegarle a los minions ahora Va a alejarse para que el asir no pueda puniciarla. está mirando ahora en el mapa Viendo para dónde ir Sabe que la web de Top se va a pushear, Así que quizás puede rotar a Top Sabiendo que el dragón ya está hecho El set parece que va a querer Pelear ahí en el heraldo Se están haciendo heraldo Pues roto el mundo, lo vimos recién en el mapa Que roto por acá Ahí está el Kane, sí, se están haciendo naciendo heraldo Mientras tanto, Lissandra va, va a jugar ¿eh? tranquila, bajo torre, defendiendo alguna que otra wave. El... el ¿Quién está acá? Es obvio. Van a querer puniciarlo, así que vienen Super Tier Jungla, eso es bueno, va a querer rotar también. Hmm. El mid es muy importante en las rotaciones, es lo más importante. Es quizás el 80% del gameplay. Ojo al rango que le corta el salto... Y lo van a matar, muy bien Importante, la rotación en Cannon Wave Porque ahora no pierde tanto Va a perder un minion o dos Como mucho, perdió dos minions, por ejemplo Va a porque tiene bastante oro, me imagino tiene, tiene bastantes cargas del sello Muy probablemente se saca Mejais Tendría bastante sentido ¿Qué te vas a comprar? Se va a comprar a Ludens directamente Yo hubiera sacado Mejais Yo hubiera sacado Mejais y después Una vara... No, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama el ítem ¿Puedo ver la tienda? No No sé cómo se llama el ítem este Que la segunda parte del Ludens Va a perder wave Pero no importa Porque tiene ítem Y el así todavía no lo tiene Va a querer pushear esta wave Va a querer pushearla rápido Lo más rápido que pueda Porque Porque Porque sí <ríe> No hay mucha aplicación Este no está Va a querer pushear Y va a querer rotar ahora Siempre es pushear, rotar, pushear, rotar Pushear, rotar, pushear, rotar Siempre es eso Mira, ¿ves? Por ejemplo, acá esto es muy importante, viendo los pings Va ah, viendo, no, bueno, sí, también Escuchando y, y todo No, Barry vale innecesariamente larga, no Barry vale innecesariamente larga es la del Rabadon Es la que se compran dos Para el Rabadon, yo lo que digo es la amarilla La cosa amarilla, no es vara vale necesariamente larga ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Está escuchando los pings Está escuchando los pings, está pingueando Y ahí ve que estaba el Kane Acá abajo, lo vio por esto Porque el Kane no activó el, el trinket acá Entonces lo vio pasar por acá Y activarla, eh, imagino Ah, activó la E, ¿no? Sí, la activó, la activó recién. Activó la E por acá. Así que dijo, ok, no voy a llegar a la rotación. Así que voy a hacer, te pierdo la torre. El King gasta la E, o sea, gasta la cuba así que se manda para adelante. Electrocutar. bueno, al este. Rakan que se mete con la ulti. Lisandra que vuelve a meterse. Flashean. Es lo por la R de... Shin. ¿Van a querer diviar? No creo que quieran deviar. No tienen demasiados ámanos. barotado de nuevo a mid. El Asir perdió el tiempo haciendo esta bot, así que... Eso es otra wave que está perdiendo el midlaner enemigo. Nick Dagoom, algo así. Sería copia de Nick Boom? quizás. Eh, el Asir está perdiendo mucha wave. Probablemente... Lisandra tenga medio nivel por delante del Asir, Así que eso es bueno. Ojo, que ahora se están peleando en top. Puede ser que Lisandra la quiera rotar. Hasta su voz se parece, basta. Quizás quiera rotar, no, no va a querer rotar porque sabe que puede... Quizás... Tirar la torre en la próxima wave. Esto es muy risky, porque no sabemos dónde está el cane, no sabemos dónde está la Sir. Ahí está, esto es lo que digo. Nos lo vea con la Q, se va para atrás. Básico. Es para pushear la wave. pedo se tira ahí adelante. Q limpia. Bien. El quién me quiere holdear la wave. Uh, mira qué lindo momento donde no me pare. El Ken quiere, quiere holdear la wave para que la Sir, que probablemente esté. Por acá, no tiene que estar muy lejos. Puede venir y farmárselo toda. Pero Lissandra lo que dice es: No, no, no. Y le tira todas sus habilidades encima. Y lo van a matar, obviamente. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo Lissandra ahora va a limpiar la wave. Va a limpiar toda la wave ahora con la, con la E. O sea, eh, no, la E la era, la, la, la, la, la Q. Y ahora, Kane. Le dice un now no, exactamente. Kane está holdeando en la wave, que es lo que vimos antes, para frisearla. Va a querer frisear la wave para que la sir venga y se la farmee. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Lisandra? Va a decirle, no, no, no, no lo vas a hacer. Y ahora el Kane decide pelearle. Y Lisandra agarra y tira todos los botones, aprieta todos los botones, le aprieta el electrocutor. Se va a porque está la Sir. puede ser que flashee. No, así no tiene flash. Uh, estuvo cerca, eh. Casi la mata. Casi la mata, eh. Ojo que se quiere. Parece que se quiere mandar con el Rakan al lado estaría bastante confiado. No, va a vaquear. Me parece bien, me parece bien. No iban a poder matarlo, no está la botlera enemiga, Por eso que estén rotando para ayudar. Este back. Este back es raro. Normalmente no lo esperarías back así. Porque siempre está lo de back en canon wave, bla, bla bla bla bla bla bla. Pero en mid es distinto. Porque la línea es mucho más corta. La línea es mucho más corta, y además Lissandra, en, bueno, en el caso de Lissandra, ¿no? Tiene su maravillosa E, que es un dash muy grande que puede usar varias veces durante la línea, así que no va a perder casi wave. Va a perder un minion, como muchísimo, así que no pasa nada. Acá probablemente esté mirando hacia otras líneas, así, mirando a ver qué puedo hacer. Top se pujea, no, va a decir a mid, sabiendo que puede, quizás ir a botlane, porque van a querer pelear acá, probablemente. Va a querer pushear esto. Muy probablemente lo que va a hacer es pushear esto y rotar la bot. Pushea, no, no, tira, tira torre. Va a rotar para top topa ahora. Claro, la bot ni estaba quedando, no, no le vale la pena. Y está viendo que el mundo puede ser que se escape, así que. Sí. Ahí, mirá. Esto es muy lindo. Me encanta ver estas cosas. Estas son las cosas. Estas son las cosas que más me gustan. Viendo esta situación, vos esperarías que mundo vaya por este lado o por este lado. Nunca por este lado. Porque eso obvio que se va a morir. Mundo lo que quiere es salvarse. Así que va a irse por acá, así, y meterse por su jungla. O a meterse por acá, esperando que Lissandra venga por acá para ganquearlo por la jungla. Ahora, Mundo desvía un poquito hacia este lado. Entonces dice, ok, no voy por acá, porque Mundo se va a ir para este lado. Así que voy por acá. Es lo que está haciendo. Pero lo mata igual. Se muere. No importa. No importa. Él rotó, él no tiene nada que hacer acá. Está bien la rotación. Está perfecta la rotación. Así que va a rotar Va a tratar de rotar y va a lograr Básicamente lo que acabo de decir Es que ahora va a querer pushear la wave, como siempre E irse al dragón O a bot O a bot y al dragón O lo que sea ¿Por qué? Porque es lo que está ¿No hay varón? ¿No hay heraldo? ¿Para qué va a jugar en top ahora? ¿Quién está en top encima? Así que mucho más asegurado que se lo hagan. Y va a rotar de nuevo para abajo. Van a querer matar al Kog'Maw, que probablemente esté vaqueando por acá. Y va a estar overextendeado. Mmm, para este punto se habrá vaqueado, así que yo ya me iría para acá. Ah, pero quiere la Wave. ¿Ves? Esto es importante. Ok, no vaqueó el Kog'Maw, Así que va a ser Guachoteado, supongo. Ay, con Ignite lo mataba, eh. Si sí, el Ignite en este punto lo hubiera matado. Ahí. Caminó muy tranquila la Alessandra porque. Como yo dije, pensé que el Comau estaba por acá vaqueando porque vio al Rakan. Vale, no sé si lo vieron, pero. Saben que Rakan está por abajo. Saben que Trandel quizás también puede estar por abajo. Quizás no, eh. Quizás Trandel está por acá, pero. En, en el Challenger, Trandel sabe que hay Heraldo, o sea, hay Dragón. Y se lo va a querer hacer, así que Trandel estaba por acá, es obvio. Y Alexandra, por eso se mandó tan tranquila así por acá y no se esperó que esté el combo. Porque el combo tendría que estar acá vagueando, reseteando para aprovechar su ventaja. Pero no lo hizo porque pensó que podía matar a Lissandra. Entonces, apretó todo el combo, se tiró para atrás. Electrocutar, le aplica el Electrocutar se va para atrás con la E. Ahora lo mismo, hay dragón, puse a la wave y roto para el dragón. Porque no sabemos dónde está el Kane. Bueno, recién lo vimos en top, así que muy probablemente esté por acá el Kane. Pero bueno, vamos a ayudar a la jungla. Mientras tanto, ahora no vamos a mirar cómo le estamos pegando habilidades al dragón, así que vamos a mirar la mid lane, la top lane, a ver qué pasa. ¿Ven, se hace el dragón y va a caer. ¿Saben qué? ¿Saben que hay Heraldo? ¿Saben cómo mundo está por arriba? Así que Milizandro va a querer irse para top, porque está en Heraldo. Ahí está. Todos rotan top. En la de carry está top. El support, bueno, el support está bot, pero no sé muy bien qué está haciendo este chico. Eh, va a querer rotar en cualquier momento. Va a querer irse a top también. Esta torre no creo que la puedan defender. se empieza a heraldo, No sé por qué no fueron a mí eh, viendo esto. No sé por qué no nos están ayudando al Rakan. ¿A quién analizo? Estoy analizando a Iku. Un amigo mío. Challenger 600 y pico LP Pick creo que 700, 800, no estoy seguro. ¡Uh! Vamos a ver eso de nuevo. Con esta planta de visión, que ahora va a activar Tandle, porque esto lo vi como cuatro veces. a tirar a E. <ríe> Creo que fue EWR. EWR, sí. EWR y la mató. Ahora quieren tratar de tirar la torre. Esto va a abrir mucho el mapa. Esta van para atrás ahora imagino no van a poder hacer mucho más. Y la Q no sé. No se da el que tirarle Q dos para top sabiendo que estaba el Heraldo Va a haber una pelea acá El Z activa la... Uh, que suerte que tuvo el Z ahí con la E no se pone atrás del muro Total tiene la E para tirarse El problema es que no tiene ulti ahora Está mirando un posible pick-up de alguna de carry O sea, de algún carry por atrás Ojo, se va a tirar para el... Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, qué paja que se el murió. Obviamente Lisandra no lo va a querer estar por de delante. Lisandra quiere tratar de golpear a alguien porque tiene el electrocutar, así que va a quedarse un poquito para atrás para tratar de matar a Kog'Maw o a Zona, porque son cuatro niveles abajo de, de, de Lisandra y aparte son los que más daño van a hacer, aunque no parezca. a ser mucho daño, pero a quién solo tienen acá entre estos tres, así que va a tratar de matar. A la backlane Así que se va a tirar con la E Va a tirar todas las habilidades Al, al Kog'Maw Va a prácticamente matarlo y después lo rematan Y ella tira el Sonias Para que Para que no pueda morirse o por la pasiva de Kog'Maw o por así pero bueno Flash para afuera, se muere igual, no pasa nada el, La serie está muerta igualmente Y esto es bueno Esto es worth o sea, perdió toda las, todas las cargas del este, casi, pero no pasó nada. La partida está muy decantada. La partida está muy decantada. Por suerte su línea sabían jugar un poco. Por suerte sus líneas eran personas. Ok, que ya van a recitar porque saben que están por salir todos, no van a poder tirar el inhibidor, así que se van para atrás. Aparte, antes del minuto 20, no conviene tirar inhibidores, porque les estás dando más experiencia. Bueno, ahora no hay mucho que hacer. Ya sea de blue porque. Porque pinta. <risa> No hay mucha explicación, simplemente el, No hay nadie más que lo necesite que ella Entonces se lo va a hacer, va a ir bot Porque es la web más cercana que tiene para ir a pushear Además la que es más necesaria Pushear ahora porque ahí está la torre No va a jugar agresivo Porque sabe que primero mundo Probablemente la pueda matar Además vio al Al así por acá y lo está viendo el Kane Va a pushear la wave y va a rotar Está con el set Siempre Siempre con alguien adelante Porque eso es un papelito Y la van a meter sino Si no Está yendo para abajo Va a querer matar al Komau porque está el set por ejemplo sea, ves? Acá Acá está el tema Yo me hubiera ido para arriba Porque están peleando acá Ahora Claro, viéndolo ahora Sé que mi equipo está por delante Está muy por delante Así que si lo dejamos 3 versus 3 Muy probablemente lo pueden ganar Mientras tanto vamos a deviar al Komau Que va a estar formeando Y va a estar escalando Tiene sentido No lo había pensado así Así que Dive, matan Ahora es otro 3 vs 3 Van a querer pelear, imagino, porque tiene ventaja Simplemente un pvp aleatorio falta poquito para el este, para el dragón Muere el set, pero no pasa nada Yo siguen, tienen ventaja, así que pueden Seguir peleando de esto mm, Esto es mi problema estaba muy atento a sacando este ward y evitando que la maten y por eso murió el Rakan. Pero bueno, no pasó nada. Como les digo, la partida está muy decantada Mientras que Jin, Trander y Sandra no vuelvan a morir, la partida está ganada. Eh, estamos viendo el Pokeo bajo torre, se va a querer ir para atrás después. Para que no le pega a la torre. ¿va a una olin No, no creo que sea un Olin. Va a querer una más, probablemente le falte poco para un ítem. Va a querer una buena más. ¿Le voy a el back? Uy, qué molesta matarlo, eh, creo que puede matarlo A ver Uh, qué lindo, ahí está lo que dije Era, era bastante evidente que iba a poder matarla Matarlo con el electrocutar Acá le corta el back Q Y ahora lo que voy a hacer es E, para adelante W Básico, aplica electrocutar Ah, no, no tiró la W, o sí no, no tira la W. Se tira para adelante, aplica el electro. El, le pega, la taro le, le va a pegar, así que y no se muere. Mientras tanto, el jungler se está haciendo el dragón, así que vamos bien. Acá hay que tener cuidado. El jungla de ellos, imagino que iba a querer traer objetivos, así que quizás podían estar acá arriba, por eso está pusheando. Acá está, acá está el Kane, por eso seguía abajo el Sandra. Uh, ahora va a vaquear. Va a estar yendo hacia la top lane. Porque está el Nashor y no hay nada que hacer abajo. se puede matar al Kane. Si lo matan al Kane, tienen Nashor free y van a ganar la partida. Están gastando mucho para el Kane solo. Pero es worth porque ahora pueden hacer Nashor y nadie va a punirlo. Nadie va a tratar de robarlo ni nada porque no pueden, básicamente. Cómo puede robarlo, pero es muy difícil. Nadie acá se hace el Nashor. Ya la partida está bastante ganadita. Ahora van a querer ir, Van a querer agrupar e ir todos mid. Y terminarlo, imagino. Están todos mid. Primero le pegan muchos básicos a la torre. Bueno, multi de zona. El pega un montón Lissandra en este punto. Pega un montón Lissandra. Se meto Lin. Tiene Sonias todavía. Ahí está el Sonias. El equipo que le ayuda. Y Zafa. Qué lindo. Y ella le va a parar a la torre total. Ya está ganado la partida. La partida está ganada. Ven, qué buena partida. Todo bastante bueno. Bueno, y esta es la pantalla final de la partida. Así es como terminó. Acá están los daños. Mucho daño de set. Mucho daño del set Y el segundo que más daño fue Lisandra Y acá están las runitas eh, Muchas gracias por ver Si te gustó el video Puedes ir a mi canal y ver la serie de Analizando Players En la descripción tenés el canal de IQ Que streamea en Twitch Juega muy bien, obviamente Como no va a jugar bien si está en Pues Challenger mucho tiempo Ahora bueno, está en Grandmaster Pero bueno, vamos a hacer como que está Challenger todavía Challenger, juega muy bien Síganlo, buen pibe un capo, nada, no por ver, pero que les haya gustado.